Bueno, te cuento que estoy frente de mi perfil profesional y claro, en la parte de arriba siempre tienes la añadir sección, ¿no? Y es importante cómo eh, hay que entender cómo está percibiendo LinkedIn la información de tu perfil profesional para que puedas enfocarte en lo realmente importante, ¿no? Si bien es cierto, el perfil profesional, como ya hemos dicho en muchos episodios dentro del podcast, es la punta de lanza de tu estrategia de atracción porque es esa gran vitrina en la cual muchos profesionales que vayan a visitar tu perfil se van a enterar cómo tú como profesional les puedes ayudar y aportar valor para aquellos que sean potenciales clientes, pues se enamoren, comiencen a leer mucho más y vayan hasta el final y pues al final poder tener una eh, conversación, no es cierto, pero igual los que no son, pues vean a ah, este perfil o no es lo que me interesa, no me sirve, pues me voy, no pasa nada. no Entonces hay tres clasificaciones, es la esencial, la recomendada y la adicional. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Entonces, dentro de la esencial tenemos pues que eh, la información que tenga que ver con la educación, con el puesto en el que estás ocupando, ya sea que seas, este, que estás en relación de dependencia o estás buscando cambiarte de eh, a otro perfil, o si estás en, en tu propia marca, pues poner qué estás haciendo, ¿no es cierto? Añadir esto también es casi relativamente nuevo, un descanso profesional si de pronto no estás trabajando y pues te estás tomando un mes sabático, un año sabático, también lo pudieras poner, ¿no? Esto sería como la parte de ese esencial estos eh, esta información eh, prioritaria que según LinkedIn es parte importante, esencial que tú lo aprendas a manejar dentro de eh, tu perfil profesional. Ahora, por otro lado, tenemos la sección de recomendado. ¿Qué quiere decir? Que eh, debes apartar, eh, rellenar, como bien dicen aquí, estos apartados para ganar credibilidad y tener acceso a más oportunidades. ¿Y a qué se refiere? Añadir un elemento destacado. Es decir, tú en la parte de arriba tienes eh, la, la opción de destacado, que es como estos... Es, grandes CTAs eh, o llamados a la acción que puedes aplicar. Hay mucha gente que las pone un montón. Eh, tienes un hilera y como un carrusel de un montón de cosas. Pero debes entender una cosa, y eso también hemos hablado, que el segmento de destacados, eh, lo importante, si es que pones uno o dos, es lo recomendable porque el, esta, estas acciones que pueden tomar las personas que te visitan no se van a diluir entre tantos de enlaces, ¿no? Y consigues que de manera estratégica, pues no sé, cierto mes vayan a un artículo de tu blog o vayan a un contenido gratuito y luego vayan a el otro destacado sea un contenido de pago de algún producto, de algún servicio que estás promocionando ese mes, y lo puedes ir cambiando, pero se recomienda dos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, dice añadir licencias y certificaciones, y esto quiere decir y va enfocado a aquellas certificaciones, aquellas licencias que tú has conseguido producto de tus estudios, ¿no? Igual como añadir cursos y, ojo, añadir recomendaciones, que esto es súper importante que lo tengas. La recomendación al final del día es lo que dicen otros profesionales de ti sobre tu desempeño profesional y esto habla más. Esto es lo que se conoce como prueba social y que ayuda mucho para eh, concretar y aumentar las ventas, ¿no? Y el último apartado, que es el adicional, donde dice, da un toque más personal a tu perfil. Estas secciones te ayudarán a ampliar tu red y a forjar relaciones. Esto es lo que comenta eh, LinkedIn, ¿no? Y en prestos está, pues, si sí, eh, puedes añadir voluntariados, nuevas publicaciones o nuevas patentes o en qué proyectos estás trabajando, añadir eh, reconocimientos y premios que hayas conseguido, añadir calificaciones de prueba que, digamos, esto es validaciones sobre ciertos contenidos, eh, conocimientos que tú tengas, si tienes idiomas, si estás trabajando en alguna organización y si estás aumentando a causas benéficas. Entonces, tomar en cuenta cómo están. Eh, revisando eh, LinkedIn, eh, tu perfil profesional te da la, la esencia de que claro, lo esencial y lo recomendado sí o sí tienes que trabajarlo muy, muy bien porque esto va a ayudar a que LinkedIn eh, su algoritmo te vea como un perfil potente, ¿sí? Este más visible lo va a presentar y claro, lo adicional también eh, va a generar mucho más eh, información al final del día. Una buena estrategia dentro de LinkedIn en la parte de atracción es que tú tengas pulido todos tus eh, segmentos, es como, eh, mírale como ese gran puzzle en que tienes muchísimas piezas y que las vas completando pero a medida del tiempo, si, no, si lo estás haciendo por primera vez, enfócate en aquellas partes que según Linkedin es esencial y recomendado y podrías ir llenando poco a poco la sección de adicional. Gracias por estar aquí, no te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.